Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les quería comentar referente a las novedades de Dauntruz en tu vida. Eh, como saben, eh, yo hice un retiro a finales de mayo y supuestamente el Zoom se iba a regresar ese capital. Apenas el día de hoy ha regresado el dinero que yo intenté retirar, puesto que imagino ayer pues estaba la página mantenimiento, como muchos saben. Ya hoy he podido acceder, he podido realizar un retiro en cuanto me llegue yo os lo comento y también me he metido a dos cuentas que están cobrando en compensación y he podido también retirar esas personas que he retirado en compensación no me aparecían financiero retiro sino en el nuevo botón eh, financiero eh, retiro de compensación en cuanto lleguen a las carteras os aviso y os mantengo informados que tengan un bonito día y estoy haciéndoles varias cositas referente al Zoom para que sea muchísimo más fácil acceder que tengan un bonito día y les estaré subiendo vídeos eh, Perdonar que ayer quede subir uno, pero la verdad es que entre ser madre, obligaciones y todo, no me dio tiempo. Pero bueno, estoy en ello. Así que en cuanto pueda os lo subo. Y para las personas, en concreto alguien que me preguntó de que se lo estaban haciendo manual y que aún no sabía nada. En el Zoom dijeron de que mmm, estaban intentando no hacerlo manual, sino como ajustar algo en programación. Así que no dijeron fechas de cuándo vaya a estar eso. De todos modos, luego les pongo lo que dijo las palabras de Diego, pero realmente no hay fecha para aquellas personas que están esperando entrar al plan de compensación manualmente porque dieron algunos errores. Así que bueno, que tengan un maravilloso día. Y por cierto, los amantes de los dinosaurios, hoy se estrena Jurassic World 3 o oh, Jurassic Park 6, según como le llamen. Un besito, buen día.